cuna de la sala grande ¿eh? bueno acá estamos con el amigo Andresito cabana mi señora el amigo gastón lais ahí que ya bueno ya levantó uno así que vamos a ver cómo cómo se presta el día gastoncito ¿Eh? sí, así que bueno acá ya recién tiró y bueno ya hay uno ahí ¿Bien? tranqui hoy sin presión Vamos a la laguna la Laguna de sal, estoy filmando Firmalo, mira. Firmalo, ahí viene, mira. Acá viene Lindo, ojo Arrimalo para el voto. Mirá Adentro Bien hermano Ahí está La salada Hoy, qué sé yo, feriado 16, 16. ¿eh? Ya. Acá con los chicos, ah. Qué Que lindo, Chicos recuerden dónde son Pero hasta y Gilme, acá Laguna de la Salada Bien, opa Si ¿Eh? ¿Qué se ha ido, eh Moves era un toque como recién, a ver qué hace ¿Eh? Ay lindo PG. No. Vamos a ver, vamos a Qué lindo que. es Oh, mira de dónde viene también. Ojo. Esa, adentro. ¡Bien! Sí. El labio. Mira. El labio, el labio, viene bien comido. Sí. Ay, ayudando a un colega. Es un perfecto mecánico. De eso se trata en la laguna, como yo siempre digo.